emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué momento! Segunda temporada de Mix Internacional. Lo estás escuchando en la Cámara Internacional de Conferencista, lo estás escuchando en Radio Mix desde Pinamar para el Mundo. Un equipo de profesionales de lujo. Vamos a impactar, vamos a descubrir, vamos a cruzar fronteras. Pero no estoy sola, estoy con él, con mi compañero, a quien le voy a dar la bienvenida al conductor de Mix Internacional y lo voy a recibir de esta manera. Hola, Sabi. Mi amiga Cari, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Como siempre decimos aquí en Colombia, y muy motivados y como siempre, exageradamente bien. Una bonita tarde, hace un poco de frío, pero súper motivado, súper bien, porque iniciamos esta segunda temporada contigo, una excelente persona y gran amiga. Así es, yo también, es un lujo, eh, la verdad, estar compartiendo nuevamente la radio con vos, este programa tan lindo que sale por la cámara, así que estoy muy feliz. Hablaste de Colombia, hablaste de la temperatura. Te cuento que en Pinamar y alrededores, acá en Argentina, tenemos la temperatura actual de 13 grados, con máximas y mínimas que oscilarán entre los 11 y 14 grados. Una humedad del 95%. Viento norte a 15 kilómetros por hora. Te cuento, ¿sabes hablamos de fútbol o no? ¿Qué te digo? <risa> Tenemos sentimientos encontrados en este momento, pero hablemos, hablemos, suena bonito Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito, sabes, de Colombia, mi, mi compa, no sé si quiere hablar La verdad que no, pues no te voy a, a poner triste, pero bueno, nos hicieron sufrir, eso sí, si sí te sirve <risa> Sí, sí, sí, estuvo muy emocionante el partido, estuvimos pegados a la pantalla hasta lo último y tienen un arquero que tiene una especialización, maestría y demás en coaching, porque logró asustar a los jugadores. Tal cual, fue entrenado por mí. <risa> <risa> no, mira, eso no le hubiera dicho, mira, no me gusta, no me gusta lo que hizo. No, no, no. En casa me dijeron, estás loco, está perfecto, no entendés de fútbol, me dicen. No, pero no me gustó, no me gustó. Pobre, no, es feo eso. Pero bueno, bueno, Sabi, dejamos de hablar de fútbol, ¿qué te parece? Sí, vamos, sí, sí. A lo, vamos a lo nuestro, pero antes tenemos un panel del SIC de Argentina, impresionante, vamos a dar lugar que se vayan presentando, ¿qué te parece? Súper, me parece excelente porque son los que van a estar encargados de evaluar y de validar la historia que nos van a contar el día de hoy. Tal cual. Antes de contar cómo va a ser el programa, la dinámica, vamos a pasar a Fabiana. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Ahí se abre micrófono. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Fabiana desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires. Un gusto escucharlos. Bueno, lindo. Fabi, contanos un poquito más allá de que contás cuentos. Sabemos que eh. sos docente. Soy docente del área del lenguaje, narradora oral y oradora. Amo la expresión oral. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar en este panel de lujo. Un gusto. Y me voy a la otra dama del equipo del SIC de Argentina. Estoy hablando de Maribé. Hola Maribé, ¿cómo va? ¡Ay, me opacás con esa voz de locutora tan sexy, divina y envidiable! Muy bien, desde Córdoba, capital, el corazón de nuestro país, ¿sabes? ¡Ay, sí, qué lindo Córdoba! Muchas gracias por la invitación, para mí un placer enorme estar acá con ustedes. Bueno, contanos un poquito tu profesión. Bien, también soy coach no ontológico, como recién presentada, como decía, tampoco tengo una maestría con los... Con los arqueros, pero soy coach profesional y educativo Y me dedico principalmente a la venta y asesoramiento de seguros de vida Soy productora de seguros Y amo mi profesión Y la verdad que hoy voy a estar de colada Voy a estar de investigadora, descubriendo La verdad que estoy chocha, chocha. También puedo decir que soy emprendedora ¿sí? Porque hace 16 años me dedico al emprendedurismo Y a lo que es ser mi propio jefe Así que para mí es un placer enorme Una vez más, muchas, muchas gracias Gracias a vos, un lujo tenerte parte del equipo, parte de, eh, de lo que llamamos Capítulo SIC Argentina. Así que muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, eh, vamos al caballero, Xavi, ¿qué te parece? Por supuesto, por supuesto, para que haga peso y para que nos vaya acompañando en este panel de expertos. Lo presentamos a Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Hola Cari, hola Xavi, hola Fabi, hola Maribé, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, es un placer, es hermoso estar acá. Es una adrenalina y esa pasión que se siente por compartir la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que eh, agradezco al SIC de Argentina, a mi equipo que, que esté acá. Esto nos pertenece a todos, así que muchas gracias por estar. Ernesto. Contanos un poquito de vos Bien, soy coach ontológico profesional, comunicador social, orador, también especialista en coaching educativo Y hoy estamos en la parte de oratoria, no compartiendo un poco la palabra Pero antes que nada, Cari, me gustaría saludar a alguien en especial, ¿puede ser? Por favor Me gustaría saludar a Carlos de la Rosa, el CEO fundador de la Cámara Internacional de Conferencistas a Teresa Astorga, presidenta, que ellos nos dan la posibilidad de que hoy podamos estar acá. Quiero saludar también a Carol Pérez, que es la presidenta de Sudamérica. Y Marcela Cuadrado, que es la vicepresidenta de SICA Argentina. A todos ellos les mando un saludo grande y a toda la audiencia que nos está viendo hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias porque, claro, tenemos al, al presidente del Senado, a Xavi. ¿Viste, Xavi, cómo estamos est entrenados acá en Argentina? Súper, súper. Me robó la palabra por un segundo. Dije, esperemos que termine presentarse el panel y vamos a presentarnos pues con toda. Pero buenísimo, buenísimo. Entonces, Ernesto, te ganaste un punto. Pues ahí, para que no lo borres. <risa> Muchas bueno, gracias, Sabi, contanos un poquito entonces eh, la dinámica que vamos a tener hoy en estas dos horas de programa en la Cámara Internacional de Conferencistas y Radio Mix. Pues mira, te cuento, van a ser dos horas realmente impactantes. La primera, vamos a estar con un eh, gran conferencista, persona a la cual aprecio mucho. Le tengo demasiado cariño, respeto, admiración, eh, porque es una persona que ha logrado colocar su imagen ha logrado trascender y figurar sobre los conferencistas de la Cámara. Ya más adelante vamos a hablar con él. Descubre tu historia y va a estar realmente impactante. Esa va a ser nuestra primera hora. En la segunda hora vamos a conversar con cuatro expertos de cuatro países súper importantes y vamos a hacer un debate. Vamos a hablar acerca de la pena de muerte. Nos acompañan de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia. Eh, obviamente, eh, de Argentina, eh, pues en nuestra base, en nuestra raíz, y ahí estaremos hablando un, eh, una hora y desarrollaremos un súper, un gran debate, al cual hemos denominado el debate internacional. Va a estar muy bueno. Entonces, estas dos horas pintan una maravilla, de lujo. Bueno, me encantó. Cómo me gusta cómo presentás. Eh, un lujo tenerte. Bueno, vamos a, a comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica. En minutos nada más vamos a tener a nuestro invitado. En segundos él va a contar su historia. Este panel de lujo, Xavi, Maribé, Fabiana y Ernesto, van a descubrir si nuestro conferencista, que esas habilidades que tiene el conferencista para impactar con la historia, lo que nos está contando, ¿es verdadero o es falso? Eso lo van a descubrir estos tres profesionales, van a realizar estas preguntas, así que bueno, vamos a, a escucharlo a él con su historia, le damos la bienvenida a nuestro conferencista secreto, por el momento que prenda cámara, lo invitamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches por allá. Bueno, qué lujo tenerte, que yo que conozco eh, parte de vos y Xavi, ¿no? Xavi también. Yo te agradezco un montón porque quería tenerte acá hoy, así que gracias por, por estar. No, gracias, gracias por la invitación, Xavi. Mi hermano, muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes, y pues bueno, ustedes me indican. Bueno, eh, estamos todos preparados, chicos, con los deditos para arriba, chicas, todos preparados, bueno, eh, podemos escuchar tu historia. Claro, gracias. Bueno, pr primero, esta máscara es de las primeras que usó Kerr, totalmente cerrada, pero no me gusta la máscara, entonces para que me puedan escuchar mejor. ¿Qué les parece y mejor? ¿Me la quito? Ok. Bueno. Me pueden ver ahora mucho mejor. Y creo que me pueden escuchar mucho mejor aún. Entonces, pues bueno. Ustedes se han preguntado, ¿cómo es que se llega a, a vestir, a usar todo esto? Tal vez les han platicado, tal vez han, han sabido de algunas historias Ahora lo van a escuchar de viva voz de alguien que lo ha vivido. Cuando yo tenía alrededor de tres años, iba caminando hacia una arena de lucha libre y iba de la mano de mi padre. Adelante de nosotros iba una persona no muy alta, yo mido alrededor de unos 75, yo creo que esa persona medía 1.70 tal vez, tal vez un poco menos, tal vez. Y llevaba un pequeño maletín iba caminando adelante de nosotros, en ese momento mi papá me jala de la mano porque yo me había distraído viendo una revista de lucha libre, íbamos a una función de lucha libre, faltaba una cuadra para llegar a la, a la arena, cuando la gente se empieza a golpear, me empiezo a espantar y digo, papá, ¿qué pasa? Me jala él del brazo y no sé si ustedes conozcan o han escuchado hablar, yo creo que sí de esta gran leyenda, santo el enmascarado de plata quien iba adelante de nosotros era el mismísimo santo el enmascarado de plata, jamás pude verle la cara, jamás pude verle la cara pero a partir de ahí me marcó para yo decidir tomar esta profesión dije yo quiero ser luchador cuando yo sea grande claro que mi papá en ese momento me dijo sí adelante, no hay, no hay ningún problema, sí, sí, sí todo lo que tú quieras lo que yo no sabía era que cuando yo ya tuviera la mayoría de edad y yo quisiera emprender este viaje de en la lucha libre, me dijo, hey, tiempo, primero entrégame un título y después hablamos. Tuve que estudiar contra mi voluntad porque tengo que admitir que no era nada bueno estudiante. Eh, desde entonces tengo que platicarles, ya me gustaba la fiesta. Ya me gustaba salirme de farra con los amigos, ya me gustaba la clásica de estudiante que yo creo que en Argentina no hay, yo creo que no, solamente acá en México. de Te la amaneces, te sigues de farra y llegas a la escuela al día siguiente en vivo. Y todavía yo creo que con la cuba en, en la mochila y así de, de azorito, ¿no? Así nada más y nada menos. Tristemente, empezó desde ahí mi alcoholismo. Tristemente, no terminé la universidad de esa carrera porque... Me corren por faltas, ni siquiera por calificaciones, para mi papá era frustrante. Me decía, ¿cómo por faltas? Ni siquiera calificaciones. Empiezo a trabajar y, en, y mi alcoholismo fue en incremento, incremento, incremento. Ahora con mi dinero, yo ganaba bien. Mi papá era dueño, de, de, era socio de una empresa que vendía refrigeradores industriales y me dice, te voy a tener cerca de mí para vigilarte. Pero ¿sabes qué? La única manera en la cual tú puedes vender o puedes, perdón, puedes ganar dinero es vendiendo y, y vas a ganar en base a la comisión a lo que vendas. Mi papá no esperaba que yo fuera un buen vendedor y al menos de una semana yo ya estuviera vendiendo hasta dos o tres refrigeradores. Se sorprendió, tuvo que despedir a sus, a sus vendedores de planta y me quedé yo como el único vendedor en la tienda haciendo ventas de más de 150 mil pesos en aquel entonces, imagínense, a mis 17 años. Básicamente era un dineral lo que yo tenía. Mi alcoholismo fue creciendo, fue creciendo. Decido entrar a estudiar. Bueno, me metieron a estudiar a fuerzas la carrera que mi padre ejerce. No la diré, solamente diré que es administrativa. Empiezo a estudiar forzosamente esa carrera, la termino. Pero salgo yo tan molesto que le digo, aquí está tu carrera, aquí está tu título, yo no quiero saber nada de esa carrera. Durante más de 10 años, Viví un declive en mi vida donde todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, problemas con la familia, pelea yo estaba peleado con el mundo, no, no estaba haciendo lo que yo quería. Cabe mencionar que en ese Inter yo estaba entrenando ya lucha libre a escondidas de mi padre. Me invitaban a participar en algunas pequeñas arenas y yo me metía a escondidas con diferentes personajes obviamente. Mi papá nunca se enteraba, pero siempre se le hacía raro por qué traía dinero o bien por qué regresaba con un ojo morado desguinzado del tobillo no me podía levantar de la cama al día siguiente por tanto golpe y lo más grave la mandíbula me la, me la, me la fracturaron fue lo más grave que él supo sí, sin tomar en cuenta las fracturas de costillas cráneo, clavícula y bueno, muchas otras cosas más entonces, todo esto no, no, no pude sostenerlo mucho tiempo hasta que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Entreno en lucha libre. Mi papá había sido un futbolista en el barrio muy conocido, muy querido. Había jugado profesional en algún momento de su, de su vida. Él esperaba que yo... Me decía, tú tienes aptitudes para, para jugar fútbol. Pero el fútbol no me llenaba, no me llenaba. Era esto lo que yo quería. Me enojo con mi padre, me corre de la casa porque yo no aportaba económicamente, porque aparte hacía lo que yo quería y empinaba el codo con ninguna alegría. Entonces, cuando me corre de la, de la, de la casa, me voy a la ciudad de México. Yo vivo en, en una provincia de, del país México, me voy a la, ciudad, a la gran ciudad y empiezo a probar suerte ahí. Cabe mencionar que yo a los 13 años, por primera vez salí de mi casa. Desde pequeño podría decirse que siempre fui la oveja negra de la familia. Entonces, cuando llego a México, me encuentro con, una, con unas personas que me dan asilo, tres mujeres, una de ellas me enseña y me empieza a introducir a una, a una secta que le llaman Palo Mayombe. Se dice que esta secta es lo más grande que hay en brujería, por encima del satanismo, que el satanismo se desprende de ahí. Palo Mayombe es... El, el, el hacer hechizos con, con palos y toda la naturaleza. Cuando yo empiezo a estar a, a, en esta secta, me da miedo porque llego y veo un caldero, tal cual como lo pasan en las películas, un caldero lleno de restos humanos, un caldero lleno de sangre, un caldero He apestado, horrible. Yo pensé que hasta ahí llegaba, yo dije, ¿sabes? Aquí me van a dar cuello. Definitivamente yo soy, yo, yo soy el, el, el, el, el corderito que, que trajeron. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me dice el, el, el sacerdote, me dice, eh, tú vienes por un trabajo, tú, tú traes estos problemas. Me los empieza a mencionar cuando yo no lo conocía. Me dice, pero me interesa que tú aprendas el, el culto, la religión, decían ellos. Me llamó la atención en mi primera visita, que me diga eso. Total. En mi tercer visita, me dice, ¿qué has pensado? ¿Entrarás con nosotros? Le dije, no tengo nada, más, nada mejor que hacer, no tengo a dónde ir, no tengo familia, literalmente. Adelante. Yo buscaba también dónde quedarme, entonces dije, pues va, pues, pues, total. Aquí tengo comida, tengo techo, a gusto. Me empieza a enseñar toda la, toda el, toda la magia negra, por decirlo así, que llevaban que aprendían ellos. Cabe mencionar que este, este eh, sacerdote eh, eh, era, era el segundo sacerdote dentro del ramo del conocimiento. El primero, el, su maestro, era, era del Congo africano, porque la religión viene del Congo africano. Después estaba él y después de él venía yo. El conocimiento venía directo. Así duré alrededor de un año y medio yo no sabía, yo desde que tenía uso de razón, yo veía ciertas cosas, y yo a mis papás nunca les decía porque, eh, decía, van a decir que estoy loco, van a decir que, que estoy poseído, van a decir que no, no, no, yo no entendía por qué veía ciertas cosas. Cuando estuve ahí, se manifestaban esas cosas. Tengo fotos hasta el día de hoy con, con, con estos, con estos este, eh, espectros, eh, y al contrario, este sacerdote me decía, bien hecho, bien hecho, bien hecho, están contigo porque te van a cuidar, están contigo porque te quieren, están contigo muy bien yo desconocía totalmente y yo decía, pues está bien pues adelante, pues está bien cabe mencionar que yo tenía alrededor de 22 años en aquel entonces fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo me fui fortaleciendo dentro de la secta al grado de que yo hacía ya después los ritos, yo era el segundo al mando de, de, de este gran eh, eh, eh, templo hacía los ritos, hacía los sacrificios todo lo que, lo, que, lo que eso conllevaba. Eh, llegó un momento donde tuve ese minuto o esos, esos segundos de lucidez, donde me di, ah, para, cabe mencionar que para esto yo seguía bebiendo, aunado a que ahora ya me drogaba, y extrañamente yo llegaba a cobrar, había días que mi, el día no lo dejaba por 50 mil pesos, pero al día siguiente no me despertaba sin nada y no me lo gastaba. Entonces ya... O sea, qué rayos, alguien está robando, porque definitivamente no se puede ir así, no se puede convertir en, en, en, en pues sí, en, no se puede desaparecer, total. El punto es que cuando tengo esos, esos segundos de lucidez, yo lo atribuyo a, a, a Dios, me dijo, sal de ahí, corre. Estaba yo en el parque, fuera del templo, lo único que hice fue tomar el celular. Le hablé a mi papá, le dije, por favor, deposítame para el camión, quiero regresar. Regreso, eh, mi papá para esto me, me recibe en su casa, mis papás estaban separados en aquel entonces, gracias a Dios, ha restaurado este matrimonio. Eh, me recibe en su casa y obviamente quise yo, Iniciar mi culto en, en la provincia donde yo estaba, donde estaba en aquel entonces. No resultó, pero sí pasó algo. Todos los demonios que yo veía, con los que yo sabía que yo estaba trabajando, o que según yo manipulaba, me dieron la vuelta. Totalmente. Ahora me pueden ver. Peso alrededor de 90 kilos, 95 tal vez. Pesaba 145 kilos. Perdí más de 50 kilos en cuatro meses. Todo, empecé a sufrir ataques por, por parte de, de estos, estas entidades. No en la noche, sino en el transcurso del día. Llegó un momento donde yo dormía una hora al día y si no podía dormir esa hora del día, que era en cualquier, en cualquier momento del día o de la noche, si no la dormía, ya no podía dormir hasta otro día me tenían sujetado, donde me daba sueño tenía que dormirme, si no me dormía, adiós, no podía jamás dormir, no me dejaban dormir. En aquel entonces yo, yo, yo tenía a mi familia, tenía a mi esposa, tenía a mis hijos, irónicamente me encierro yo en una, en una habitación y trato de tener una confrontación con ellos, porque yo me creía tan fregón, puesto que yo los había manipulado, según esto, yo tenía el conocimiento de la Biblia satánica, tenía el conocimiento de todo lo que es Paloma Yombe, y yo decía, yo te enfrento y te acabo. <risa> me estaban haciendo pedazos. Fue cuando perdí más de 50 kilos en menos de cuatro meses. Irónicamente, mi esposa nunca veía que yo estaba bajando de peso, ni yo lo sentía, hasta que llegó un día que me pongo un chaleco que a, a duras penas me quedaba en aquel entonces, y el chaleco me quedaba nadando. Me pongo un short, tipo mezclilla, un cinturón, y se me cayó literalmente. Esto, este tipo de entidades me tenía vendado espiritualmente, y, y puede decirse también que eh, físicamente, que yo no veía mi cambio, yo no percibía el cambio que estaba teniendo. Apenas si probaba alimento, una cucharada al día, y era todo. No tenía ojeras. No estaba cansado, estaba agotado espiritualmente, no físicamente aún. Llega un momento donde llevo, llevo mi vida a Cristo, llevo mi vida a, a, a, a una iglesia que se llama La Roca. Y le, le digo yo al sacerdote, al perdón, al pastor, después de mi segunda visita, ah, pero para esto les cuento rápido. Antes de eso, en ese inter, de esos 15 días que estuve en la iglesia, traté de, de prenderle fuego a mi casa, con mi familia adentro. Drogas, alcohol, mala combinación. Entonces, no logro hacer, hacer esto gracias a Dios. Mi familia se va, obviamente, me deja. Es cuando yo reacciono y digo, rayos, no quiero esto para mi vida. Todo esto, la lucha libre. Cuando yo podía, iba, iba y luchaba, iba y luchaba, iba y luchaba, me subía a drogado, me, bla, bla, bla. Hacía desmanes. Cuando llego a la iglesia, el, el, el, el pastor me dice: Nos vemos el día lunes, me dice el domingo, nos vemos el día lunes para platicar, nos vamos a desayunar. Perfecto. ¿Dónde me atrevo en el desayuno a ofrecerle un cigarro al pastor? Decirle: ¿Quieres? Una cerveza, por favor. Con esa altanería y esa. Desfachatez. El pastor, el pastor, muy tranquilo, simplemente me escuchaba, no dijo nada, me dijo: No lo hagas, es muy temprano, ni siquiera me dijo por respeto, no, me dijo: Es muy temprano, no sabía que yo andaba crudísimo. No lo hice por respeto a él, porque me lo pidió, y empecé a contarle todo y cada una de las cosas que yo hice dentro del culto y fuera del culto. Lo único que yo pedía. Lo único que yo quería en toda mi vida, en lo que iba de mi vida, era que me vieran como en Enías, vio a Pedro. con misericordia, simplemente. Yo siempre decía que hasta el peor, hasta el peor asesino merece una oportunidad. Y yo donde me paraba siempre me juzgaban, siempre decían, él es, él es, él hizo. Llegó un momento donde... Este pastor me, me, me llevó a los pies de Cristo, entregué mi vida al Señor. Ojo, todavía estaban los demonios en casa, todavía no se iban. Y todavía me seguían atacando, me seguían atormentando. Yo le decía al pastor, es que no puedo contra ellos. Ya me di cuenta que siempre fui un pollito a un lado de leones. Y, y me hicieron pensar que yo era el león y ellos eran los pollitos. Yo fui el pollito. Me dice él, es que no tienes que pelear una lucha, una pelea que ni siquiera tiene sentido. Esa pelea ya está ganada, hijo. Tienes razón, ya está ganada. En mi último confrontamiento con ellos, estuve a punto de tomar droga e inhalarla. En ese momento la solté, la tenía en mis manos, la solté. Mi esposa y mis hijos habían regresado, ella estaba en la parte de abajo. Lo único que hago es... Caer de rodillas y decirle a Dios, no puedo más. Si tú no me ayudas, tomo la pistola que tengo, me pego un tiro y me quito de problemas, definitivamente. No puedo ser más una piedra de tropiezo para mi familia, no puedo ser una carga. Si no me marcas tú cómo salir, en este momento lo hago. Me dirigía a la habitación, yo en la parte del closet siempre guardaba un aprieto una 38. Bueno, está chulada, por cierto. Pero bueno. Eh, antes de llegar a tomar el arma, suena el teléfono y era, era, era mi mamá. Preguntándome algo tan sencillo y tan banal. ¿Ya comieron? O sea, ¿cómo? Me nosotros, nosotros ya comimos. ¿Ustedes ya comieron? Eh, no, no nos hemos comido. Ok, vamos para allá. Dios, su mano deteniendo. Eh, cuando llegan a la casa, salimos a un pequeño puesto a, a, a comer, se retiran los, los, los niños y empiezo a llorar. A llorar como jamás en mi vida había llorado. Ni siquiera recuerdo haberlo hecho como un niño o de niño, así, y les dije, ya no puedo más, no puedo más, me están atormentando, estoy tratando de luchar, pero el problema es que yo sé que no vienen por mí, vienen por mi familia, y no sé cómo rayos detenerlos. Yo sé qué tipo de, de demonios son, los conozco, y eso me da miedo. Total, mi, mis papás son cristianos desde hace muchos años. Dicen papá perfecto. Eso es lo que necesitamos, un quebrantamiento. Vamos a la habitación donde supuestamente yo los tenía encerrados, según yo. Cabe mencionar que desde el día, desde ese, desde hace más de cuatro años hasta la fecha duermo en el suelo, sin nada, sin cobijas, sin almohadas, sin nada. Literalmente me acuesto. Vamos, el día que me inviten a su casa. Todo el suelo es cama para mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nos, entramos a la habitación, empezamos a orar. Yo no recuerdo, dice, dice mi familia, que caigo, que caigo en, en, en, de rodillas muy fuerte, me, que me dejé caer. Yo no recuerdo, honestamente. Lo único que sí les puedo decir, ya, ya por, para terminar, les puedo decir que estaba yo clamando y diciendo, no puedo más, te necesito, te necesito, necesito sentirte. Yo no les voy a decir como, di, como, en, la, como en las películas o como la mayoría de las personas dice que di una luz blanca, yo, yo sabía, era un resplandor que no puedo describir, ni puedo, ni me atrevo a decir que fuera blanco, la verdad. ¿Verdad? Pero yo sabía... Y dentro, en mi cabeza, estas palabras que quiero que se, le, se les queden grabadas, mis hermanos. Decían, ve cómo te dejó el mundo, hijo. Ve cómo te ha arrojado el mundo, siendo basura. Pero ya estás perdonado. Yo ya te perdoné. Perdónate. Y ven a mí. Empieza a dedicarme tu vida. A mí. A partir de ahí, a partir de ahí, yo hice mía una frase de un versículo. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Como yo he tenido mucha gracia en mi vida y cada vez que despierto, para mí es puritita gracia. Estoy en deuda todo lo que Dios me dé de vida. Y debo de dar de gracia lo que he recibido. Así es que estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Qué sonrisa. Bueno, vamos, vamos con Fabiana. Una pregunta, Fabiana, para nuestro invitado enmascarado. Mi. Es un análisis y a la vez una pregunta. ¿Cómo se pudo desarrollar una actividad física tan demandante como la lucha libre con un estado físico denodado por el alcohol y la droga? Bueno, eh, de hecho, la mayoría de los luchadores, y no voy a dar nombres para no, no, no, no quemar, pero la mayoría de los luchadores, eh, hay, hay, hay momentos donde llegamos a tener alrededor de tres luchas, cuatro, y hay quienes hasta cinco luchas diarias. Diarias. El suelo es malísimo. ¿Qué es lo que hacemos para poder aguantar malamente, digo, malamente, yo lo llegué a hacer, y lo hacen muchos, drogarse? Para, no, para que tu, el cansancio del cuerpo no lo resientas y puedas subir a la siguiente lucha. Estamos hablando de que la, la lucha, son tres caídas, si bien te va, más sin embargo, eh, más aparte, si llegas a tener eh, a, a, a, eh, aberturas, pérdida de sangre eh, y todo el desgaste aeróbico que haces, realmente la única forma de hacerlo, porque yo lo hice así, era drogándome o subiendo alcoholizado para que el cuerpo no resintiera el cansancio. Muchísimas gracias Fabiana, gracias nuestro invitado enmascarado. Pasamos a maribe tu pregunta. Buenísimo. Eh, mi pregunta es, ¿qué edad tenés? Perdón, no escuché. Perdón. ¿Qué edad tenés ahora? Ah, mi edad, el día de hoy. Eh, si revisan mi Facebook, dice que tengo 109 años. Yo le creo en Facebook. Bien. ¿Puedo, puedo decirle por, por qué le, te, le pregunto la edad o continuamos con la pregunta? Si querés hacerle otra breve, porque tenemos poco tiempo, pero hacé otra pregunta, no hay problema. Bueno, y te consulto, vos decís que hace cuatro años que dormís en el suelo, y habías dicho que estuviste un año y medio con respecto a la secta, y que incorporaste el tema de la secta a los 13 años, entonces es como que me cuesta sumar los años, porque usted dijo que a los no. 17 comenzó a estudiar. No, a, lo, a los 13 años yo salí de mi casa eh, por, por rebeldía la primera vez, en la secta, al año y medio, yo estaba ya siendo este, eh, dirigente, pero en la secta duré más de cuatro años, ¿sí? Estamos hablando de, eh, después de que salgo de la secta, paso otros cuatro años, bueno, de que salía a la fecha, son cuatro años, y, y, que, y que duermo en el suelo, eh, habla tres años más o menos. Bien, gracias. Gracias, Maribel. Pasamos a Ernesto. Hola, buenas tardes. Saludo que no nos hemos saludado. Te hago una consulta sobre tu esposa. ¿A qué edad la conociste? Mi esposa la conocí a la edad de veintitantos años. Mi esposa me lleva nueve años. Gracias, Ernesto. Gracias. Sabi, esto se está poniendo muy, pero muy interesante. Ahora, eh, los veo con cara de sospechosos. Bastante interesante, muy bien eso. Bueno, muy linda muy linda la historia, pero ahora vamos a, a ir preguntando si estás de acuerdo, Xavi, a ver qué piensa cada uno si esta historia de nuestro invitado enmascarado es verdadera o es falsa y por qué. Vamos a Fabiana a ver si se anima. Sí, sí, cómo no. Bien. A ver, yo eh, cuando me presenté dije que era narradora y amo las historias. Eh, creo que este personaje tiene una gran capacidad de imaginar, una gran capacidad de crear su propia historia. Sin embargo, yo soy una mujer de fe. Y creo que más allá de los grandes excesos que ha tenido su vida, ¿ya debo dar mi veredicto? Por supuesto. Bien, creo que mmm, más allá de los excesos en la vida y cuando se toca a fondo, el único haz de vida es Dios. Así que voy a creerle, más allá de la fantasía que por ahí nutrió su relato. Voy a creerle. Entonces, esta historia para vos, ¿verdadera o falsa? Sí, verdadera. Muchísimas gracias. Vamos a Maribé. Bueno, yo no le creo. 106 años, a no ser que sea el, el hijo de Mirta Legrand, eh, no, puede, no puede ser. Y después, eh, tal vez tiene gran parte de realidad o veracidad, algo que no podría refutar jamás, es que existe un Dios, y todo lo que contó con respecto al testimonio de Dios, lo apruebo, lo que no le creo tal vez sea su, su vida de luchador. Él dijo que 10 años después de recibirse se convirtió en luchador, después de que no le gustaba su vida, de hecho los puños que tiene no parece de luchador. Parece de vendedor de seguros, señores, porque lo veo tan lindo ahí formado. <risa> ya es vendedor, le gusta salvar la vida de las familias, cree mucho en Dios. Si te viera con esa máscara, yo diría, es productor de seguros de escala china. Pero no, yo no le creo no le creo su historia. Entonces, ¿la historia es verdadera o falsa? Es falsa. Gracias. Vamos a Ernesto. Bien yo me encuentro en una encrucijada por la posibilidad de las preguntas. Nos hemos encontrado con un personaje que tiene una vida a la cual he escuchado similitudes, lo cual no voy a ir a ese lado. Si no, más bien, me voy a remitir un poco en el final. En el final me pareció verdadero, en el final me pareció verdadero, pero así todo hay cuestiones que me resultan falsas. Lo voy a dejar con, con esa incertidumbre y esos tambores redoblando para poder dar el, el veredicto. Pero voy a dejar que esta historia es verdadera para mí. Perfecto. Vamos entonces a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Xavi? Perfecto. Vayamos y que nos dé la, la aclaración, el punto final. Bueno, bueno eh, yo les, les, les platico, contestando a las, a las preguntas básicamente, eh, la historia como tal es real, es real, si bien es cierto, eh, dejo algunos cabos sueltos por, por tiempo, obviamente, eh, pero en, en el lapso donde yo estuve eh, entrenando lucha libre, la lucha libre nunca fue mi, mi modus vivendus como tal, por eso es que tal vez no me ven tan lastimado como algunos otros luchadores. Yo al principio les comentaba que tenía una carrera, la cual la he ejercido hasta el día de hoy, y la lucha libre es, es parte de. Eh, de hecho, en, en, eh, yo podría decirse que estoy retirado porque tuve un, un infarto, o un preinfarto, perdón, en el 2019. Entonces, pues bueno, pero es, es real todo lo que he contado. Bastante fantasiosa, ni yo me la creía, eso sí te lo digo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Savi, queda en voz en presentar entonces a nuestro queridísimo conferencista de la Cámara Internacional. Bueno, mis queridos amigos, les quiero presentar entonces a nuestro conferencista internacional, Kerr. Él es un conferencista de alto impacto de la Ciudad de México. Nos ha acompañado en diferentes programas, tiene su propio programa que se llama Gladiadores, se emite los martes a las 8 de la noche, tiene una coanfitriona que se llama... ¿Carol? Karen, Karen. Karen, Karen, Karen. y mmm, tiene invitados que son bien variables y los temas que se tratan allí son, son de alto impacto, es muy llamativo el programa, y nos ha dejado una característica, porque tengo que decirles una cosa, la primera vez que yo lo vi, eh, dije, bueno, ¿y esta qué juega? ¿Cuál...? pero no conocía nada, no conocía absolutamente nada solamente fue la, siempre he dicho no hay que juzgar un libro solamente por la portada tienes que abrir y leerlo y demasiado contenido hay demasiado contenido en todas sus historias, en la forma en que desarrolla las actividades como plantea su programa, como expresa eh, todos sus conocimientos y demás y pues un personaje para seguir eh, disfrutando y para seguir desarrollando programas de alto impacto entonces mi presentación para qué? Y mis felicitaciones por todo el trabajo que desarrolla en todo momento. Tal cual. Quiero Gracias. sumar, quiero sumar eh, Xavi, eh, el, el, todo el trabajo que está haciendo. Él realiza talleres contra las adiciones contando su experiencia en este mundo. Da clases de lucha libre como una forma de apoyo a los jóvenes para salir de las adiciones a grupos de bajos recursos él es nuestro personaje así que le damos las gracias las gracias realmente por haber estado acá y haberse prestado no para, para esto descubrir su historia y contar su historia que eso vale mucho por, por último sí. una una más dale les voy por favor les voy a dar la única oportunidad Solamente por esta ocasión, por mi presidente Xavi. Ojalá me puedan ver el rostro, me voy a cambiar la máscara. ¿Listo? Espera, espera, espera, espera. un minuto. Ojalá un me minuto. puedan ver el rostro. Ahí está, te pongo ahí. <risa> <risa> imposible, imposible. Xavi, <risa> nunca se sabe el rostro de él, ¿no? No, nunca. Y nunca vas a ver el rostro de un luchador de, de, de lucha libre, ¿no? Claro, claro. La marca, es la imagen, es su, su marca, digámoslo así. Entonces siempre lo vamos a ver así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esto. La verdad que eh, un placer. Me encantó tu historia y seguramente nos vamos a volver a encontrar por los pasillos de la Cámara Internacional de Conferencistas. Muchas gracias. Fue un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, mi hermano. Hasta luego. Sí. Bye, bye. Sí, Chao. Muchas Chao. gracias. Bueno, ¿Qué? respiremos. Wow. Sí. <ríe> Muy intenso, ¿eh? Uh -huh. Pero qué divino que cumplió su sueño, ¿no? Eso que él decía, el santo en el enmascarado de plata, ahora lo ve y él es, él es esa persona que vio a sus tres años, ¿no? Cumplió un sueño, de alguna manera llegó a ser esa imagen que quería hacer de niño. Tal cual. Bueno chicos, vamos a cortar esta primera parte, si estás de acuerdo, Sabi, de Mix Internacional, eh, descubre tu historia y volvemos en un ratito nada más después de una pausa a el debate, el debate de la noche con el tema La pena de muerte La pena de muerte, vamos a estar en el, con Estados Unidos, vamos a estar con Venezuela, vamos a estar con eh, Bolivia y Argentina, tres con cuatro conferencistas de, también de muy alto impacto hablando de la pena de muerte Quédate ahí, quédate con nosotros, www.mix-mediummagazine.com, ya venimos, no te pierdas nada.